El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en er. Video número 15. Terminaciones de los verbos regulares terminados en er. Tiempo pasado.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 ellos ellas ustedes corrieron hieron. In this video we are going to study the following regular verbs ending in er in past tense or pretery. En este video vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en er en tiempo pasado o pretérito 1 crecer 2. Deber 3. Defender 4. Depender 5. Desaparecer 6. Devolver 7. Entender 8. Envolver 9. Escoger 10. Esconder 11. Ofrecer 12. Resolver también entran eh, el verbo parecer en este grupo de verbos regulares terminados en ER. Iniciamos con crecer. Yo crecí, tú creciste, él, ella, usted creció, nosotros, nosotras crecimos, vosotros, vosotras crecisteis. Ellos, ellas, ustedes crecieron. Las plantas crecieron en el verano. Deber. Yo debí. Tú debiste. Él, ella, usted debió. Nosotros, nosotras debimos. Vosotros, vosotras debisteis. Ellos, ellas, ustedes debieron. Yo nunca debí dinero al banco. Defender. Yo defendí. Tú defendiste. Él, ella, usted defendió. Nosotros, nosotras defendimos. Vosotros, vosotras defendisteis. Ellos, ellas, ustedes defendieron. Roberto defendió su título nacional de boxeo. Depender. Yo dependí. Tú dependiste. Él, ella, usted dependió. Nosotros, nosotras dependimos. Vosotros, vosotras dependisteis, ellos, ellas, ustedes dependieron. Liz dependió de la ayuda financiera de sus padres. Desaparecer. Yo desaparecí. Tú desapareciste. Él, ella, usted desapareció. Nosotros, nosotras, desaparecimos. Vosotros, vosotras, desaparecisteis. Ellos, ellas, ustedes, desaparecieron. Los caballos desaparecieron de la granja. Devolver. Yo devolví. Tú devolviste él ella usted devolvió nosotros nosotras devolvimos vosotros vosotras devolvisteis ellos ellas ustedes devolvieron Luis devolvió el dinero que encontró en el parque entender yo entendí tú ¿Entendiste? Él, ella, usted entendió. Nosotros, nosotras entendimos. Vosotros, vosotras entendisteis. Ellos, ellas, ustedes entendieron. Yo no entendí porque hablaron en portugués. Envolver. Yo envolví, tú envolviste, él, ella, usted envolvió, nosotros, nosotras envolvimos, vosotros, vosotras envolvisteis, ellos, ellas, ustedes envolvieron. Yo no envolví los regalos, mi mamá los envolvió. Escoger. Yo escogí, tú escogiste, él, ella, usted escogió, nosotros, nosotras escogimos, vosotros, vosotras escogisteis, ellos, ellas, ustedes escogieron. La princesa escogió el vestido más bonito. Esconder, yo escondí, tú escondiste, él, ella, usted escondió, nosotros, nosotras escondimos, vosotros, vosotras escondisteis, ellos, ellas, ustedes escondieron. José se escondió en el tarro de la basura. Ofrecer. Yo ofrecí, tú ofreciste, él, ella, usted ofreció, nosotros, nosotras ofrecimos, vosotros, vosotras ofrecisteis, ellos, ellas, ustedes ofrecieron. Las bailarinas ofrecieron un gran espectáculo. Resolver. Yo resolví. Tú resolviste. Él, ella, usted resolvió. Nosotros, nosotras resolvimos. Vosotros, vosotras resolvisteis. Ellos, ellas, ustedes resolvieron. La maestra resolvió todos los problemas en clase. Parecer. Yo parecí, tú pareciste, él, ella, usted pareció, nosotros, nosotras parecimos, vosotros, vosotras parecisteis, ellos, ellas, ustedes parecieron. La pelea me pareció muy entretenida. Terminaciones de los verbos regulares en el tiempo pasado. Los verbos regulares pueden terminar en ar, er o ir. En clases anteriores estudiamos los verbos terminados en ar como hablar, que en, en el pretérito o el pasado va a quedar como yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras hablasteis, ellos, ellas, ustedes hablaron. Bueno, muy interesante ver las terminaciones tanto de los verbos terminados en ER o en IR que van a, ser, van a ser iguales o idénticas. Veamos el caso del verbo comer y el verbo escribir. En pasado nos va a quedar yo comí, yo escribí, tú comiste, tú escribiste, él, ella, usted comió. Él, ella, usted escribió. Nosotros, nosotras comimos. Nosotros, nosotras escribimos. Vosotros, vosotras comisteis. Vosotros, vosotras escribisteis. Ellos, ellas, ustedes comieron. Ellos, ellas, ustedes escribieron.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 El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en R, video número 15. El tiempo pasado en español.